Ah, mira, que me llama Pablo. Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, claro que he visto el último capítulo de La Base, ya sabes que, que lo veo siempre, claro, claro. Súper potente, súper potente. Sí, sí, claro, lo he difundido lo he difundido en Twitter, siempre, siempre lo difundo. Sí, sí, sí, sí, muy potente, muy potente. Que si La Base es el... Mejor podcast de, de la historia, sin duda, ya sabes que, que yo soy fan, vamos, no he visto un podcast igual que, que la base. ¿Que quieres que participe en el, en el siguiente? ¿A qué hora sería ¿En qué día? Ay, no puedo. No, a esa hora no puedo porque se estrena el podcast de, de Rubén Sánchez, de del Facuo, y, y lo quiero ver. Así que no, no voy a poder. Vaya, me ha colgado. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.